Hola, ¿cómo están? Ana Avani aquí compartiendo con ustedes nuevamente lo que tenemos para esta super campaña 21. ¡Wow! Como pueden ver, el año ha pasado bastante rápido, ya vamos por la campaña número 21 y tenemos muchísimos catálogos como para poderlos explorar y ver de qué manera aumentamos las ventas y las ganancias para esta super época. Recuerden que ahorita estamos comenzando este, la época donde más tenemos que invertir en promover nuestro negocio para sacar más ventajas y de hecho pues mucha más ganancia. Así que vamos a comenzar mostrándole lo que son las ofertas ofertas eh, porque a mí me encanta este librito de las ofertas porque vienen productos que no están en el libro regular así que mucha atención porque viene esta super oferta que ustedes no pueden dejar pasar: tres piezas de producto por 10 dólares. El Faraway Away um, Aloha a $12.99. Vienen muchísimas ofertas: tres productos por 12 dólares. Eh, estos son de los que más se venden, así que hay que tomarle muchísima ventaja. También vienen el set de dos piezas de producto para el cuidado de la piel. ¡Wow! Estas super eh, ofertas están buenísimas porque vienen más por menos. Especialmente estas, chicas, pongan mucha atención a todas las señoras que les gusta el cuidado de la piel crema de día el limpiador más una mini crema de, de noche por 32 dólares le están regalando dos productos por la compra de la crema imagínense a usted que si usted estuviera inscrita para uso propio o sea vendedora 32 dólares menos su 40%, estamos hablando que este set le sale en 19 dólares con 20 centavos. Así que tomémosle muchísima ventaja, eh, son ofertas que no vamos a ver en el libro regular, así que revisen todos los folletines porque vienen cargados de super oferta. Por ejemplo, este producto... Es uno de los más vendidos. Mucha atención. El Skin so Soft Medium Size, eh, más la crema de mano y la crema del cuerpo por 17,99. Así que si ustedes son como yo, que estamos en el club del presidente, vamos a, a sacarle el 50% a 17,99. Y nosotras, óiganme bien, estamos pagando por estos tres productos 8 dólares con 99 centavos, precio de mayoreo. Así que mucha atención a sacarle mucho provecho a, a los productos para niños también imagínense de que estos dos productos vienen por 10.99 significa que a mitad de precio son 5.50 y suponiendo que tengamos el 40% vamos a sacarle el 40% a 10.99 esto sale ya le vamos a decir 10.99 menos su 40% a 6 dólares con 59 centavos por dos productos así que wow! yo solamente les puedo decir que estas ofertas están buenísimas así que tomémosle mucha ventaja las amantes del maquillaje espero que estén viendo este video porque eh, vienen dos eh, labiales por 9 dólares imagínense a 450 lo que está valorado en 10 dólares eh, vienen dos eh, piezas de producto un delineador más una sombra por 6 dólares y bueno imagínense chicas pueden coleccionarlo por 25 dólares pueden coleccionar muchas de las piezas como por ejemplo 8 dólares por lo que es una sombra de cuatro colores más un delineador o pueden agarrar dos piezas que es una máscara para las personas. Pestañas más un delineador, dos piezas por 8 dólares. Imagínense que el precio de mayoreo este, sale a 4 dólares con 80 centavos si usted tiene el 40%. Dos piezas por 4.80 Precio de mayoreo. Así que usted es lo que tiene que decir a usted misma, hablarse con los precios de mayoreo porque la ganancia la va a reflejar vendiéndolo al precio regular o a la oferta que se le menciona. A las que les encantan las uñas, todas las que se decoran las uñas, imagínense los, los eh, colores con acabado de gel, vienen 2 por 10 dólares, precio de cada uno 10 dólares y si compra uno, pero aquí vienen 2 por 10 dólares. Significa que precio de mayoreo 2 por 6 dólares, o dos por cinco dólares, wow, solo les puedo decir que está buenísimo este libro de super oferta y no lo pueden dejar pasar, también trae joyería, así que mucha atención a las que les encanta la joyería para combinarlas con su eh, vestido favorito, así que tenemos tres piezas, o sea, tres cremas de mano por $5.99, imagínense que cada una de ellas cuesta cinco dólares, pero aquí trae usted 3 por $5.99, así que fácilmente podemos sugerírselo al cliente. Bueno, vamos a seguir con otro de los libros de oferta y esto es les va a encantar porque trae muchísimo producto para el cuerpo, así que esto tómele muchísima ventaja. 3 bubble bath por $15.99, así que vienen... Eh, riquísimos los aromas, el Cherry Blossom, viene Lilies y viene el de rosas, así que tres piezas por $15.99, precio de mayoreo de $15.99 eh, eh, al 40%, esto le sale a $9.59, si esto fuera al 50% imagínense mucha más ganancia, así que viene también para las que les gustan los olores a a fruta solo que son eh, pepino melón así que esto viene tres piezas por 10.49 así que bueno si yo fuera ustedes y están pensando en qué invertir para vender pues estas son las ofertas que no podemos dejar pasar eh, aquí viene otra presentación de los aceites así que mucha atención gel de baño más el aceite 13.99 vienen en tres versiones eh, Soft and Sensual, uh, Silk y el original así que esto está pero buenísimo Y aquí nuevamente tenemos para los chiquitines tenemos dos piezas de producto por $10.99 Si están viendo este video tómenle mucha ventaja porque son ofertas que están válidas en la campaña 21 Así que imagínense acá esta oferta mucho ojo a todas las que les encanta o venden o compran por mayor lo que es el perfume Vienen dos piezas por $13.50 si esto lo hacemos eh, a precio de mayoreo, esto nos sale a, vamos a ver, 13.50 menos su 40%, a 8 dólares con 10 centavos, chicas, así que imagínense, pueden comprarse su media docena porque eh, vale la pena el precio. Ahora las que tienen el 50%, 13.50 dividido entre 2, a 6 dólares con 75 centavos el juego de dos piezas, así que, a volar, porque esto se acaba rápido, son ofertas que no pueden dejar pasar. También tenemos el perfume eh, Little Red Dress que vale 20 dólares, precio con el 50% 10, precio con el 40% 12. Así que tómenle muchísima, muchísima ventaja eh, a llamar a nuestros equipos porque hay muchas ventas, muchas ofertas, eh, maquillaje como les estaba mencionando, cada librito tiene algo especial. Eh, por ejemplo, este trae un set de tres piezas, escúchenme bien. Viene eh, las toallitas limpiadoras, viene lo que es el desmaquillante y viene un spray también que esto sirve para remover este, eh, impurezas, pero sobre todo este más que todo sirve para fijar el maquillaje. Remueve impurezas, remueve maquillaje. Y este fija el maquillaje. Así que imagínense, tres productos por 10 dólares. Significa tres productos por 5 dólares o tres productos por 6 dólares. ¡Wow! Así que amantes al maquillaje, esa es la oferta que no pueden descuidar porque está buenísima. Ahora, esta oferta... Si ustedes la ven, está súper, súper buena porque viene de la línea Hydra Fusion, dos piezas por 30.99 centavos, significa que son dos piezas por 15.50 o dos piezas por eh, 19 dólares. Así que usted, usted decida, el, el, el nivel de descuento lo decide usted según las ventas que tenga, según cómo usted promueva. Así que mi querido equipo, queridas amigas, si están viendo este video, vuelvo y les repito, son ofertas que no podemos dejar pasar. Este oferta del mesmerize de hombre 16.50 menos su 40% sale a 9.90. Imagínense ustedes las tres piezas por 9.90, pero claro, si usted se inscribe o está inscrita en Avon, estos precios son para las representantes. Así que si usted está viendo este video, no es representante, pero se quiere inscribir, pues deje su comentario para comunicarnos con usted. Pero como le digo, son precios que no pueden dejar pasar. Ahora. Chicas, el libro que más me encanta es el libro de liquidaciones, así que este es el que más me encanta porque aquí nos vamos a dar un taco de ojo con todo lo que ha salido durante el año y ahora está con precios rebajados con un 50% más. Su descuento de representante, vuelvo y les repito, tomémosle ventaja a todo lo que se pueda, dupliquemos las ganancias, pero claro, esto va a depender de cómo mostremos las ofertas. Lo que es la ropa tiene un 35%, lo que es joyería tiene un 70%. Imagínense ustedes, 70, 75%. ¡Wow! Este libro normalmente... Eh, como les vuelvo y les digo, son liquidaciones, significa que muchas veces la, la, las clientas piden y no está disponible. Así que de la mejor manera en que pueden este, satisfacer a su clienta es haciendo su pedido en la primera semana que comienza la campaña, es decir, en esta semana. Así que tómenle muchísima ventaja, miren, todavía está disponible la oferta eh, de cinco productos por $25 dólares, 5 productos por $2.50, imagínense todo esto, así que tómale muchísima ventaja porque son productos que se le puede duplicar la ganancia fácilmente, maquillajes, maquillajes labiales a $3.99, imagínense usted, eh, lip gloss $2.49, esmaltes de uña a $2.99, tiene un 65%, así que si yo fuera ustedes me apresuraba. Así que bueno, vamos a pasar al libro que hay de nuevo. El libro que le llamamos Demo. Me encanta muchísimo porque aquí vamos a ver todo lo que viene para esta temporada de lo que es otoño. Eh, entrando a las festividades de lo que es la Navidad, ya nos vamos preparando, como ustedes pueden ver bien el lápiz de labio, es eh, una presentación muy bonita, imagínense eh, los colores bien bonitos, brillosos, cremosos, ustedes pueden... Eh, promocionar La cajita, el envoltorio viene muy bonito y viene un mensaje en lo que es el labial. Así que ya les digo, precio de introducción va a costar $9. Precio para usted, la representante, pues usted puede ubicarlo acá. $5.40 el precio de demostración para usted. Así que tómele muchísima ventaja. Y esto, chicas. A las que les gusta el maquillaje, wow, viene una paleta de varios colores brillosos. A las que les gusta ir a las fiestas, tómele muchísima ventaja. A alguien que usted le quiera dar un super regalo para esta Navidad, pídalo a tiempo con su representante, ordenenoslo y se lo vamos a traer. Bueno, esa es una colección de sombras. También viene lo que es una mini colección de brochas por $20 dólares así que este es otro super regalo este viene también la colección de maquillaje, este es un set de libritos pero los libritos son maquillaje como pueden ver este, son eh, una colección de tres, donde vienen sombras, donde vienen rubor y donde viene otra colección de sombras, así que ustedes decidan ¿Cuál es el regalo que se van a ustedes a dar para la Navidad o cuál es el regalo que se les va a sugerir a las clientas, a las chiquitas de 15 años, 18 años, 20 años o incluso nosotras que ya no estamos chiquitas, hay el eh, gloss verdad o lip balm que viene en una super presentación de llaverito así que ustedes este puede ser un buen regalo para una amiga o para decorar su árbol de navidad pues en esta navidad no así que bueno así que vienen muchísimas ofertas viene este set una bolsita de maquillaje sombra delineador y una máscara muy bonita este ya listo para para obsequiar, ¿verdad? Imagínense, son tamaños regular de producto. Este va a costar 22 dólares. Así que también viene un set de tres... Eh Sombras cremosas eh, para las que les gusta eh, lo brilloso y lo cremoso de maquillaje. Así que miren, el envoltorio está muy bonito. La presentación, eh, esto es así como se ve aquí: es lo que la como queda el maquillaje ya, pues colocado, verdad? Y ustedes se van a ver preciosas. Va a costar 18 dólares. Así que vuelvo, y les digo, chicas, está buenísimo este libro del demo. También viene para las que les gusta festejar eh, con burbujas de baño. Así que vienen dos presentaciones a $7 cada una. Así que eh, bueno, puede disfrutar, ¿verdad? Durante el baño con estas burbujitas. Y también con esta presentación de eh, eh, efervescente, bolas efervescentes para su... Baño. Así que, bueno, como les digo, viene muchísimo y bueno. Así que las que les gustan sus pantuflas suavecitas, y como es costumbre, nosotras traemos en nuestro libro varios estilos, varios colores. Pero, chicas, apurémonos, como les digo, a ordenarlo para que ustedes puedan surtirlo a tiempo. Vean esta súper eh, super pijama, eh, vienen eh, muy bonitas, así que ustedes pueden sacarle el mayor provecho. Así que como pueden ver, eh, vienen sweaters bien bonitos, ¿verdad? Eh, los podemos mostrar, los podemos lucir, eh, pero sobre todo, chicas, es de mantener informado a nuestro cliente para que sigan trayendo más órdenes y que ustedes aumenten sus ganancias así que también viene para decorar la casa este arbolito pues cambia de color así que eh, las baterías no vienen incluidas así que ustedes tienen que eh, uh, buscarlas y colocárselas también viene este ornamento muy bonito que se puede colocar de esta manera, así que bueno, realmente viene muy innovador lo que es, es el producto para hoy, para la Navidad. Eh, vienen relojes muy bonitos que ustedes pueden lucir, que ustedes pueden ofrecer. Miren qué bonito queda. Van a costar $19.99, así que tómele muchísima ventaja. Lo que es joyería también, así que bueno, imagínense este súper regalo. Vienen varios eh, pares de arete por $9.99, así que ese es un buen regalito a tiempo, vuelvo y les digo las que tienen el 40%, lo que vale 10 les cuesta 6, así que lo que vale 20 les cuesta 12, volvemos a hacer a la diferencia en lo que es precio de mayoreo y lo que es precio para el cliente. También viene la colección de fragancias para, para mujeres así que también viene lo que es la colección de maquillaje, donde se le puede sacar eh, el 50% de ganancia, usted que vende y usted que le gusta el aumento y participar de los incentivos por aumento de venta. Esta es la oportunidad de que a usted le tome muchísimo provecho. Esta es la caja A, el, este es el perfume de Faraway, un delineador, una crema de día Anew y un suero humectante Anew. Esto viene en esta cajita, va a costar $10 dólares, este por la compra de 40 así que comencemos a ofrecerlo a nuestros clientes también eh, en este otro demo este es el que estamos ahorita eh, todavía sacándole provecho eh, ha sido la introducción de este perfume todavía está disponible chicas así que pidamos los dos perfumes por 25 eh, y ustedes pueden aumentar sus ganancias como pueden ver todo esto todavía está disponible, este estaba disponible en la campaña anterior, pero se los traigo para que vean que todavía pueden ordenar de él lo que son el skinker y lo que es la joyería, está fantástico. Así que tomémosle muchísima ventaja. Bueno, ahora vamos a pasar al libro regular de la campaña 21. Como ustedes saben, esta campaña es la introducción de la nueva línea del cuidado de la piel a New Anti-Pollution, ¿verdad? Así que ustedes por favor traten de leer las funciones de, de, de este producto porque son buenísimos los resultados. Con la, con la mascarilla usted limpia verdad, este, y, y purifica su piel. Con el suero usted humecta y repara la piel y con las tiritas que se colocan alrededor de su nariz o del área afectada, que tenga eh, muchísimos poros eh, cerrados, esta tirita les ayuda a abrir los poros. Así que ustedes, por favor, tómenle muchísima ventaja, porque trae eh, un gran beneficio a todas las clientas que compren en línea, les va a llegar completamente gratis. Así que bueno, eso es lo que les tengo para campaña 21, espero que le tomen mucha ventaja.